Muy buenos días, alumnos. Les habla el profesor Pedro Maturana y la clase de hoy hablaremos de las estructuras que están conformando el tronco cepálico, ya Como retroalimentación, nosotros estuvimos viendo que el sistema nervioso central se encuentra estructurado sobre la base del encéfalo. ¿ya? Encéfalo que está formado por el cerebro, y el diencéfalo, el tronco cepálico, cerebelo y médula. Hoy día, hablaremos del tronco encefalismo, el tronco es una estructura que se encuentra por debajo del diencéfalo. por lo tanto se va a encontrar ubicada desde nuestro diencéfalo hasta la médula espinal, es una estructura que mide aproximadamente entre 8 a 10 centímetros y tiene una importante función porque me conecta ya la médula, las señales sensitivas y motora, hacia nuestro cerebro. El tronco se encuentra formado por tres estructuras. Mesencéfalo, o cerebro medio, puente de varonio, o protuberancia anular, y el bulbo raquídeo, o antiguamente denominada médula oblonga. Con respecto al mesencéfalo, o cerebro medio, esta es una estructura pequeña, de hecho es la más pequeña de toda, aproximadamente mide entre 1,5 a 2,5 centímetros de largo, y conecta el diencéfalo con el puente de varol, ya Ventralmente se conecta a una parte del cerebelo. La función que tiene nuestro mesencéfalo es la de coordinar las señales procedentes desde el puente de varolio Hacia nuestro diencéfalo y del diencéfalo hacia el cerebro. Señales sensitivas y señales motoras. Con respecto a nuestro puente varolio o protuberancia nular, se denomina puente porque no solamente conecta el mesencéfalo con el grupo raquídeo, sino que ventralmente a los dos hemisferios cerebelosos. La importancia, aparte del de puente varolio de ser un centro de conducción ya también de señales sensitivo motoras es el centro de la estación es decir nos permite mantenernos de pie y finalmente el bulbo raquídeo es el más caudal ya de nuestra estructura del tronco cefálico. hacia hacia caudal se relaciona o se conecta ya con la médula espinal y hacia cefálico con el puente barolo el bulbo raquídeo tiene la gran importancia de ser centro de la, de la masticación, de la tos, del estornudo, de la respiración y del latido del corazón. Por lo mismo, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, lo primero que se tiene es la función de nuestro bulbo rectil.